muy buenas y feliz sábado bueno está el mercado muy interesante tiene cosas eh, que tenemos que ver muy muy muy muy de cerca todavía tenemos margen de subida esto creo que es totalmente evidente hasta donde tenemos ahí unos márgenes pero ya sabemos que bitcoin el mercado y las cosas que pueden suceder por los fundamentales que tenemos puede llevarnos más arriba pero también hay ciertas cosas que vamos a ver ahora con las que tenemos que tener un ojo tremendo porque también nos pueden llevar muy abajo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Uy, encuentra, encuentra, encuentra. En fin, decía Antonio Recio, en aquí no hay que viva, no aquello de que no hay grandes crisis sino presidentes pequeños. Y es verdad, en realidad aquí estamos siempre, pues con la mediocridad para arriba, mediocridad para abajo. Da igual del partido que sea, da igual del color que sea, da igual. O sea, esto es una chusma que estamos rodeados, que es increíble. Como decía Pío Baroja, emancipes usted de la vida mediocre, ¿no? Porque es que es tremendo, pero es que al final el unirte a gente mediocre es como unirte, ¿no? Te, unir, te unes a gente tóxica y sin darte cuenta el aire viciado, todo el aire que está respirando, Empieza a enfermarte a ti mismo y te vuelves mediocre también. No sé, sea, yo creo que más vale es, es ser único, dejarnos de mediocre, porque ya sabéis que en el país de los ciegos, el tuerto, el tuerto es el rey, y aquí me parece que ya empieza a haber muchos tuertos. Y eso. donde mandan tapatros no mandan marinero. Venga, comenzamos. <música> campanita. Bueno, pues suscríbete y dale a la campanita y vamos a ver varias cosas que os van a encajar, ¿vale? Creo, creo que pueden encajar, eh, ya sabéis que yo cuando empecé con mis teorías locas, ¿vale? Pero no son, no son tan locas. Yo creo que alguno, y si no me lo ponéis en comentarios, puede que le rasque un poquito, ¿vale? Puede, puede que, que os haga pensar, aunque yo creo que muchas de estas cosas ya las sabéis algunos, ¿vale? También. Bueno, el Congreso de Estados Unidos anunció para el 29 de marzo, es decir, una semana después de que ahora el día 22 pues haya una, una rueda de prensa con la reunión del FONG, además una reunión de las de asterisco en el calendario, de las de que tienen que hacer una proyección trimestral, que los el libro base que salga de esa reunión será muy importante posteriormente porque nos va a decir muchas anotaciones, muchas cosas de lo que piensan del futuro inmediato. Entonces. Es, de momento, de las, de, de, de las que ha habido de momento, es la más importante, es la que tenemos el, el miércoles. Se reúnen el martes y miércoles y el miércoles tenemos la uh, rueda de prensa de Powell, que a ver qué nos dice el Powell Ranger. Bueno, el Congreso de Estados Unidos anuncia luego, el día 29, una audiencia sobre esas quiebras. Bueno, y, y cuidado, ¿vale? Más de 186 bancos estadounidenses, estadounidenses, sin contar con ya, los europeos, están en riesgo de colapsar, revela un análisis del SVB. A ver, a mí que el análisis sea del SVB, no, es, es un análisis sobre el SVB que dice, no, no del, sino sobre, que dice que hay otros 186 bancos que están en una eh, actitud muy similar, de una, tienen, tienen ese riesgo vale a, a colapsar. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, como Biden ha dicho, como Biden ha dicho, que se va a rescatar todo lo que haga falta. Eh, pues bueno, pues no pasa nada. Los fondos, no los accionistas. Claro, en el momento que los accionistas empiezan a, a vender sus acciones, eso cae. Eh, en el momento que hay muchos, muchísimos bancos, está pasando aquí, en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, en Estados Unidos hacen pim, pam, toma la casita, es decir, que tú no me molas, me piro. Y automáticamente están llevando su dinero a bancos grandes, todos esos bancos pequeños, los que no tengan un buen equilibrio. Y esto, además, les va a desequilibrar, pues... Mmm, bueno, van a tener problemas. Cuando comenzó la del 2008, eh, bueno, pues comenzó así también. Lo que pasa es que ahora se ha reaccionado mucho más rápido, ¿cierto? Tampoco estamos en el año 2008, la o sea, la crisis es diferente, las cosas vienen distintas. Lo importante no es qué produce una crisis, sino cuáles son los efectos que esa crisis pueda tener. ¿Pueden ser unos efectos similares al 2008? Claro, esa es la pregunta, es decir, eh, porque todo el mundo, no, esta crisis es diferente, ya sabemos que es distinta, aquí no hay hipotecas, no hay subprime, pero tenemos un montón de fondos subprime, porque están cotizando con unos valores que no les corresponden, que no son suyos o que no valen lo que parece que valen dentro de sus balances, los balances están, están retocaditos. Entonces, vamos a ver cuántos hay con esos balances retocados. Detalle bastante, bastante importante. Y mientras tanto, mientras se está pasando toda esta vorágine, hay alguien que tiene que estar sacando partido, ¿no? Porque estamos diciendo, todo esto se está produciendo, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque quieren que cambiemos a las CBDCs, que eh, nos metamos en ese mundo digital. ¿Te lo puedo comprar? Por supuesto que te lo puedo comprar. Pero ¿quién gana esto? Pues mira, wow, Microsoft estaría probando la integración de un monedero Web3 en el navegador Edge. Edge, chale de comer aparte. Ay, amigos, aquí está la historia. Aquí está la historia. Aquí, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, criptomonedas Web3 sin custodia y compatible con NFT integrado en Edge. Microsoft a la chita callando diciendo, bueno, los políticos que vayan haciendo lo que yo les he dicho, que mientras tanto mis ingenieros vayan haciendo lo que yo también les he dicho. Y ahí está, bueno, pues haciendo su trabajo. Lo que adquiere. Lo que el control. Bien. Eh, dicho esto, Bitcoin. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegrías nos da Bitcoin! Otras no tantas, pero... Otras, de momento nos da alegrías. Bueno... eh. De momento no es que tengamos aquí abierto, vamos a verlo, porque tengo aquí pares USD, pero quiero poner aquí mmm, esta... ¿Por qué? Porque tenemos 27.000 y estamos en 27.300. Bueno, en cuatro horas no sé si cerró uh, uh, 26.935. Bueno, eh, componen, aceptamos animal de compañía, 27.000 para redondear. 27.000 cerró, estamos en 27.300. Eh, hemos estado ya. En eh, 27.670 aproximadamente, bueno, pues no estamos abriendo gap, estamos conservando eh, una parte de guay. ¿Podría caer y dejar un gap eh, superior? Sí, claro, además... Sería muy bonito, ¿no? Que cayese, dejase un gap arriba importante de 1.000 o 2.000 dólares, eh, cayese hasta los 20.000, cerrase el gap que hay en 20.000, luego volviéramos a subir. Eh, eso sería maravilloso, ¿no? Pero, bueno, ya vamos a ver qué es lo que quiere el mercado hacer. De momento, sábado bastante tranquilo. Eh, no hay, no hay, vamos a ponernos en diario, no hay un volumen eh, malo, ¿vale? Para ser sábado, fijaros, que el volumen todavía quedan tres casi prácticamente la última vez la de las cuatro horas completa para cerrar el día vale no es un mal volumen para sesado fijaros lo que suele caer suele caer mogollón y sin embargo mira pues hoy lo está conservando eso es bueno eso quiere decir que hay bastante interés en el mercado que la gente no se ha despegado Muy, mucho cuidado porque empezaréis a ver si bueno ya ha empezado no pero lo empezaréis a ver eh, a medida que que se sostenga más o menos por esta zona incluso si da el siguiente salto cuidado porque va a haber muchas tentaciones va a haber muchos vídeos va a haber muchas publicidades va a haber muchas, muchos análisis que digan que Bitcoin se va a 100.000, a 200.000 a 300.000, a 2 millones a, a, a locuras ¿no? ¿por qué se hace esto? y siempre pasa igual ¿eh? para que la gente esté animada, se mantenga ahí arriba y se quede pillada y tengas una serie de holders y de traders que en un momento dado aceptan dejarlo ahí durante un tiempo sosteniendo ese precio, ¿vale? Entonces, es un volumen acumulado a un precio, que aunque caiga, pues la gente no lo vende, ahí lo deja tranquilamente. Y si no hacen eso, es menos gente la que se queda ahí arriba, ¿vale? Esto es una realidad, esto es así. Entonces, bueno, pues yo si, si no os si nos pilla a vosotros, me alegraría, porque para eso está todo esto. Bueno, por cierto, tenemos un vídeo muy importante que he publicado en otro canal, los dejo por aquí arriba el... No, sale por ahora aquí, vosotros. el, el link porque eh, bueno, pues es un vídeo súper interesante sobre las bueno os lo voy a os voy a enseñar aquí creo que no sé lo tenía yo por aquí no lo tengo no, no lo tengo sí aquí esto reglas y mandamientos del trading ¡Ay! errores no forzados en el trading que debes evitar es súper importante no solamente en el trading es el trading me da igual que sea a corto plazo a, para futuros a largo plazo como un holder vale pues es exactamente lo mismo o sea, vale para absolutamente para todos está enfocado a todos a lo que es inversiones vale eh, bien dicho esto tenemos de un momento una vela doji muchas veces una vela doji en una zona de resistencia significa cambio de tendencia y podríamos caer sería lo ideal sería lo perfecto sería lo genial que estamos buscando sí vale eh, Ahora, de momento, estamos en STP, en el TP1, ¿vale? Ya estamos ahí rozando la parte, ya hemos rozado la parte de abajo. Eh, bueno, pues a ver si llegamos a la parte superior. Me gustaría. ¿vale? Yo, pues es que mi rose line yo la, la adoro, la quiero mucho. Entonces, que llegue y toque. Pam. Aunque, como muchas veces siempre me deja colgado, lo mismo, no llega. <ríe> y antes de llegar, hace... Uh, es como alguien en comentarios me dice... ¡No vamos a llegar a 28.000! ¡Ostras! Mmm, hemos llegado a... 27.756. No sé si eh, en, en 28.250 o 244 dólares es mucho o poco. Yo creo que es más bien poco. Pero vamos, que ya estamos ahí. <ríe> o sea, aunque no toquemos los 28.000, <ríe> ya estamos ahí. Entonces, no sé. Vamos a ver, eh, Que yo, yo, a ver, yo para mí, vuelvo a repetir: la jugada genial sería la que he dibujado aquí, que, que caiga. Aunque suba un poquito ahora, ¿vale? Y luego que caiga, hago un hombro, otro para arriba, el pullback y, y subimos. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Porque tenemos un HCH invertido importantísimo. Y nos podemos ir a la configuración semanal para verlo. Tenemos una zona de hombros, ¿sí? Lo vemos, un hombro con varios hombritos, una cabeza, varios hombritos y otro hombro. Esto es así, esto es una estructura muy similar Aquí tiene 1, 2 y 3, este lado es más pequeñito, y aquí tiene 1, 2 y 3, y este lado es un poquito más grande. ¿Puede hacer otro? Pues sí, sería lo suyo, sería genial, ¿vale? Eh, pero puede no hacerlo también. Esto es <ríe> la de Murphy. ¿Dónde está la línea clavicular? En 25.000. Con lo cual, 25.000 también en semanal. Bueno, en semanal sería 24.400. Sería un soporte especial, un soporte muy, muy especial, ¿Cuál sería la proyección? Pues la proyección si la línea clavicular en semana decimos que es 24,400, deberíamos de irnos a la parte inferior, irnos a 24,400 aproximadamente, proyectar desde los 24,400 hasta arriba y nos daría lo que tenemos marcado como TP2, ¿vale? La zona de 34. ¿Es mucho, es poco? es No lo sé, no lo sé. A ver, dependiendo, dependiendo de cómo sean las cosas. Es decir, si estamos en esa criptoprimavera, ¿vale? Si estamos confirmando esa criptoprimavera, eh, me parecería súper correcto, pero súper correcto ese objetivo yo creo que estamos en primavera, sí ¿hasta cuándo? pues creo que es marzo, abril, mayo o sea, quedan dos meses, dos meses y medio a lo mejor tres, porque unos días, pero vamos ¿Vale? ¿qué tenemos por aquí? pues para mí que un canal para el Lelo y para la Lela ¿Vale? que tendremos que eh, bueno, poner sobre todo en diario, y a partir de ahí bueno pues ver qué, qué forma toma. Tenemos este canal, toco abajo, ha tocado arriba, puede tocar abajo en cualquier momento, aunque puede hacer, igual que hizo aquí, no un escaloncito para arriba, toco otra vez arriba, pues puedo hacer un escaloncito y caer. ¿vale? Esa zona sería bastante buena, la zona de 24.400 como caída. Que cae más abajo, oye, genial. Yo lo que quiero es que caigamos abajo, es la realidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si esto no es una cripto primavera o es una cripto primavera, pero se ve truncada porque esa crisis uh, de liquidez bancaria, que no es tal, pero bueno, eh, nos manda un poquito al carajo? Pues seguimos teniendo las mismas zonas de soporte y resistencia que antes, vale los mínimos que marcamos. Es una zona clara, clarísima. La zona de los 19.000, o sea, 20.000 es otra, ¿vale? El máximo relativo aquí, que hubo, bueno, relativo no, histórico, tonterías digo. Y la siguiente zona, abatir, está en la zona de 12.000, 12.500, ¿vale? Con este pivote, este pivote, este pivote y este pivote. Para mí es el soporte más fuerte que hay, una despedida a la zona de 20.000 a la que no llegamos esta caída. Pero si caemos y tenemos que venirnos al mínimo, seguramente el mínimo será. Si no hacemos doble suelo, el que no tiene pinta de, querer, de ser una estructura de doble suelo, sería esa, ¿vale? Ya está. Esto lo, os lo digo porque me lo habéis dicho, perdido, preguntado. Si no, yo no. De momento no veo, no veo la caída, ¿vale? De momento lo que veo es que esto está muy verde, muy subidista. Y voy a quitar el semanal porque le he puesto aquí estas líneas muy bonitas. Pero, pero, el diario las tengo repetidas. Entonces, vamos a ver qué tal seguimos con el canal, vamos a ver qué tal seguimos con los objetivos. De momento, no es que esté cumplido, yo para mí que esté cumplido sería que se vayan a los 28.250, 28, cumpliría el TP1. Porque tocar la parte de abajo sí está muy bien, pero coño, entra un poquito, pincha, pincha, ¿no? Pincha, que pinche. Una vez que entre, vale cumplido TP1, vamos a ver cómo, cómo trabaja, lo ideal, yo dije ayer ya que creo que lo ideal es que aquí haga una banderita si va a seguir subiendo, para luego intentar atacar con un poquito de fuerza, que si no se va a desgastar mucho, y hay que sufrirlo, fijaros que en los futuros del BCE, ¿vale? ¿Cómo está el RSI? Está más bajo, ¿vale? Fijaros dónde tenemos el precio, justo en la pues, en la misma zona, donde estamos ahora prácticamente pero el gap, es el, perdón el, el RSI de diario está más abajo, en el caso del mercado tradicional, ¿vale? el RSI ya está pegado a esa zona, por eso necesitamos que ahora en el fin de semana esto se relajase un poquito y el precio, bueno, pues baje, baje un poco, por lo menos, un poquitito. Eh, bien, dicho esto, el resto del mercado, ¿qué ha pasado? Pues bueno, pues, de momento eh, vamos a irnos aquí al BLX para ver qué pasó ayer, qué nos dice el BLX sobre el día de ayer y lo que, lo que más o menos dijimos, ¿no? Una muy buena subida con una subida de volumen. ¿Qué es lo que buscamos? Aquí estaba bajando el volumen y la gente está empezando a poner nerviosa. Y sin embargo, ayer pegó un buen subidón de volumen con una subida perfecta ¿vale? del precio. Ethereum, por su parte, bien, aprobado, ha sobrepasado por primera vez ¿vale? al cierre la resistencia y hoy está confirmando. Va a cerrar, posiblemente, a no ser que pase una hecatombe, por encima de la zona de resistencia. Fijaros qué casualidad, mirar dónde está tocando el precio casualidad, eh. Ostras, qué casualidad, es increíble. Este apoyo que hubo aquí. Pam. Pam. Pam. Bien, es la zona a batir. Es la zona a batir. ...en cuanto a Ethereum... ...bueno, el Total Market... ...bueno, está hoy un día de dudoso... ...un de, día de, de dubitativo... <ríe> ...lo que no está dubitativo... ...y está, está como un tiro... ...es si él ha, ha estado por la mañana muy bien... ...ha habido un poco de día de altcoins por la mañana... ...y bueno, pues ahora se ha ido arriba... ...la dominancia de Bitcoin sigue creciendo... ...46.80%... ...y eh, de momento los cortos de Bitcoin... ...bueno, pues eh, parando en la zona de mínimos... ...justo la zona que teníamos marcada... ...vale, ayer cerró más arriba... O ya está cerrando en la zona. Ahora debería hacer un poquito un dibujo de este tipo. ¿vale? En esta zona. Que se va más abajo. Pues, oye, bienvenido Mr. Marshall. ¿Qué le vamos a decir? No a decir que no. Y las altcoins. Vamos a la parte positiva, que es la que más nos interesa. Mask, GMT. Ghost. Muy bien. Eh, Peer también. Lina. Lina, viajete por ahí con Lina enganchándola. Melos también está muy bien. Gala Games, 792%. Muy bien porque la zona que teníamos de esta línea verde que se había convertido en una resistencia, veis que tocó como resistencia, se nos vino abajo, ha ido a por ella y la está sobrepasando. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que se puede unir a esta pequeña hombro-cabeza-hombrito que puedo hacer posteriormente y e irse a la parte superior. Tiene margen de sobra para poder venirse a los 0.75, o sea que eh, muy atentos con Galagain porque está bastante bien. Eh, seguirla muy muy de cerca, o el que quiera entre por gente, y soy a gusto de cada uno One Air 570 y pico, los Library Gates también subiendo entre 80 y pico, Solana también está por ahí, y Luna Classic o sea que hay bastante movimiento en el mercado eh, con mucha salvaguarda ¿no es eh, mucho verde? no ¿no? Porque, como hemos dicho, por la mañana sí ha estado mucho mejor y a última hora pues hemos visto que la dominancia de Bitcoin está subiendo a pesar de que el mercado está un poquito rojo, aunque es una vela dudosa, pues hay algunas que están sufriendo. Rose, por ejemplo, que había gente que, es, que esta mañana estaba bastante contenta, pues bueno, ha subido y al final se ha ido abajo. Ha pasado con muchas, ha pasado con muchas, fijaros, si nj igual ha subido, ha tocado justo. La zona que teníamos de los 4995, joder, es que es increíble clavado, pero no, no la tenemos por casualidad, ¿vale? La tenemos porque fueron estas zonas de apoyo, esta resistencia, o, o, sea, o sea, que es que eh, resistencia, apoyo, apoyo, la pierdo, me vuelve a apoyar, me vuelve a hacer de resistencia aquí, joder, pues, pues no se acaba de hacer de resistencia, ni más ni menos, es algo totalmente normal. Eh... Encima, lo malo es eso, que nos pilla en sábado en un día, que bueno, pues Filecoin, 4.66, pues igual, ha ido al principio del día, estaba haciendo una velita verde, decías, qué bonito, pasa la resistencia, y no ha podido se nos viene abajo. Entonces, esto también es un indicativo, ¿vale? Había una cosa muy interesante, vamos a ponerlo por símbolo, bueno, Cardano, lo tenemos por ahí en 0.34, lo vamos a poder comprar más barato, vamos a tener todavía una oportunidad o dos, bastante buenas, eh, que es, eh, por aquí, vamos a ver, lo vais a tener porque creo que es algo interesante. Ethereum Classic. ¿Vale? Etc. Etc. Etc. Ha salido disparado. ¡Pom! Y suele pasar, y es muy típico, que salga Ethereum Classic disparado. Empiece a subir como un loco. Es decir, si llega a la zona de 23 y, y le da por seguir subiendo, eh, agarrará los machos porque, bueno, pues seguramente se irá aquí, a la zona de 26. Eh, dices, bueno, es que tampoco es demasiado, joder, pues para ser un Classic, desde donde estamos a esa zona de 26 y pico, 27, es un 26%, ¿vale? Este punto de pivote con esta zona de resistencia, antes de irse a máximos. ¿Vale? Entonces, creo que eso es súper importante, es una zona importantísima, y creo que es la zona que se correspondería con esa pasote de Bitcoin ahí un poquito más arriba, esa pasote de Ethereum un poquito más arriba, y después con un retroceso. Y esa es lo que hay que medir. Tiene margen de sobra para poder seguir subiendo y seguir metiendo el pelotazo. Si nos vamos a Ethereum, Ethereum todavía tiene margen y puede hacer, pues ya sabemos, ¿no? Estos, estos dientes de sierra que, se, que suelen hacer. Uh, y bueno, pues este es otro, otro gráfico que tengo de Ethereum, antiguo. Y fijaros, bueno, estas zonas antiguas ya, pues, eh, no pasa nada, pero sí que vemos zonas que estamos pasando y zonas que hemos pasado. Esto que tengo aquí en verde, pasando, toque, toque, toque, ¿vale? Que es una zona importante que tengo marcada de otra manera. Pero el siguiente punto de pivote que lo tenemos aquí, en la zona de 2000, bueno, tengo 1991, bueno, mira, más o menos 2000, es una zona súper importante porque fue esta resistencia previa a irse a este máximo y a este otro máximo posterior. Entonces... Son zonas muy importantes que empezamos a tocar. Eh, creo que parecer la, la de 2.400 se correspondería con un Bitcoin también potente, ahí a 34.000 más o menos, 33.000. Bueno, pues vamos a ver si, si, si, si llegan. Oye, que llegan. Fantástico. Nos iremos adaptando. Eh, si vemos que hay... Yo sabéis que he dicho que mi plan... Mi plan... A volver a repasarlo porque si no luego eh, semanal es que si Bitcoin llega a la resistencia semanal, que la tenemos aquí más o menos, entre, entre los 28 y los 30.000, ¿vale? 28.500 a los 30 y aquí, hasta los 31.000 y pico, ¿vale? Más o menos si hacemos un dibujo claro, lo tenemos vamos a dibujar desde eh, puntos de cierre a puntos de cierre, ¿vale? ¿Qué quiere decir con puntos de cierre? Pues veis, cierre de velas ahí Cierre velas ahí, paso de las mechas y cierre de velas ahí. Entonces, entre este cierre de velas y este cierre de velas, genero el rectángulo. Para mí todo eso es una zona de resistencia. Si yo lo pulso, me dice entre 30.300 y 31.900. Vale. Ahora, si yo me voy a las mechas, vale, ya sé que mi zona es donde está la line aproximadamente los 28.750. Vale, más o menos, puede ser de 28.600, 28.500... Pero... Yo, como tengo mi Rosaline, digo 28.750. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esta zona, personalmente, y dependiendo de donde tenga la media de 100 en ese momento, para mí es out, vendo. ¿Me puedo equivocar y se puede ir más arriba? Por supuesto que sí, de hecho me pasa a veces. Hace poco me pasó, vendí en 22, 23 y se nos ha ido a... Bueno, ya en 27. Otras partes que tenía de trading, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Ya las compararemos más abajo o en otro momento. Estoy de vacaciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Para, ¿Para mí, ¿cuál es la señal clave para que me digas si estamos en cripto primavera o no? Que si vamos a, podemos seguir subiendo o no. Algo que sabéis que me gusta mirar mucho. Que el RSI semanal, fijaros cómo está ya en la zona de 56 y medio. Esta es una de las claves importantes. Con esta vela, hemos subido todo esto. Está muy bien la subirita, subirita guapi, guapi, guapi. Ahora, si hacemos otra vela como esta, pues bueno, estaremos ya rozando la zona de 70 y la media de 100, 34. Debería de ser una zona en la de una buena resistencia y soltar... A tu hijo de vecino ahí. Ahora. Mmm, mmm, mmm, mmm, vamos a ver. ¿Por qué no veo yo... Si tengo la MA200, ¿Por, no ¿por qué no la veo? No sé. Tengo algún problema aquí con... Pero lo puedo ver en otro lado. Bueno, da igual. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a verlo aquí. Porque aquí sí que puedo. Que tengo ya tantas versiones. <ríe> Semanal. Solamente es para ver una cosa, aunque tenga mucho ruido. ¿Qué es importante esta semana? ¿Qué está ocurriendo? La media de 200. La hemos reventado. ¿Vale? La hemos reventado. Ahora, ¿qué pasa? Que la semana que viene lo que necesitamos es cerrar por encima. Aquí no la reventamos, aquí pasamos un poquito, venga que lo paso, y la semana siguiente, ¿qué pasó a pasarla? De verdad, boom, nos venimos abajo. Entonces, ¿qué necesitamos esta vez rompiéndola? No venirnos abajo la semana que viene, porque sería un fake out, y ya sabéis lo que significa eso, que nos iríamos para abajo. Entonces, esto es lo que hay que vigilar. Eso es lo que hay que vigilar muy claramente. Porque, bueno, es que aquí no tenemos suficiente... Historia, pero mmm, yo creo que aquí sí, ¿no? Bitfinex, no, uh, bitstamp. Venga. ¿Qué pasa cuando tú pruebas la media de 200 y al final, bueno, aquí se probó una vez y se probó otra vez, no se perdió en ningún momento, ¿no? Pero de, en este caso, en vez de probarlas, como hicimos aquí, las hemos sobrepasado, pero la hemos recuperado. ¿Qué pasa? Pues que llegó esta primavera. Y esa es la primavera del corte inglés que estamos buscando. ¿Vale? Al menos yo, no sé vosotros. También, ¿qué me dice qué me dice, que entro en esa, en esa zona? Fijaros cómo, bueno, después de toda esta caída, veis, estuvimos trabajando, ¿veis? Por debajo de 50%, en algún momento subió, cayó, subió, entonces, bueno, todavía podría ser que sufriéramos un poquito, pero al nivel que estamos, fijaros en el nivel que estamos ya, después de recuperar el RSI lo hemos perdido hemos estado por debajo, lo hemos perdido hemos estado por debajo y una vez que lo recuperamos pim pam, toma la casitos entonces eso es lo que a mí me está diciendo hey chicos, que nos vamos para arriba ¿hasta dónde de arriba? pues no sé hasta dónde de arriba veremos las resistencias y lo que nos dice el mercado en cada momento ¿vale? ahora tendremos luego también que ver cuando se nos genere como pasó aquí, en los cierres semanales, una divergencia, fijaros, como aquí cayó, pim, pam. Y sin embargo, desde este punto hasta este punto, los cierres, aquí el cierre fue un poquitito más alto y práctico, prácticamente en paralelo. ¿Vale? Vamos a ampliarlo. ¿Veis? El cierre semanal fue un poquitito más alto, fue nada. Pero sin embargo, de este punto a este punto en RSI, pum, caímos. De ese punto a ese punto en volumen, pum, también habíamos caído, aunque en esa semana se recuperó un poquito. Y luego, pa, pa, pa, seguimos cayendo. ¡Ay! Ángela, María Joana. Y fijaros aquí cómo, a medida que caíamos, el volumen también subía. Uah. Distribución total, ¿no? Bien, eh, no vamos a ir a, tampoco demasiado con lo que pasó en el pasado, porque, como estamos viendo, este es un poquito diferente, pero aunque nos engañen las medias, nos engañen, intenten engañar un poquito eh, todo este movimiento de, de velas, al final el dibujo en el RSI es exactamente el mismo. ¿vale? Este ha sido menos violento en cuanto a precio, pero sí lo ha sido en cuanto a RSI, ha estado más tiempo, y en cuanto a tiempo también ha durado más de lo que duró este huequecillo. Entonces, si ya estamos recuperando ese huequecillo, puede ser que ya estemos en el punto de... Para mí, ¿vale? A mi modo de ver, en el traspaso de la media de 50, de este punto, se corresponde con el traspaso de la media de 50. En este punto, aproximadamente, estamos en esa zona, en la zona correspondiente a mayo del 19, con lo cual, nos quedarían dos meses, dos meses y medio de subidita. Un poco por encima de la media de 100, ¿lo veis? Es que aquí teníamos la media de 100, en el momento que lleguemos a ella, un poquito por encima de la media de 100. Podría darse esa criptoprimavera e irnos a una zona bastante más alta de la que estamos pensando... Y luego me interesa que es de verdad lo que yo quiero es este retroceso. Este es el retroceso que yo quiero, el que yo busco, eh, la jugada. Porque luego ya vendría el halving, que en este caso fue más o menos en esta zona, fue eh, donde, donde veis la, la bola verde aquí, que nos decía Ay, que no vamos para arriba. Y efectivamente no fuimos para arriba. Bueno, pues no digo nada. A partir de aquí, cada uno que vaya tomando sus propias decisiones en base a eso. Yo os digo mi proyección en el medio plazo. Este, bueno, en realidad es corto plazo, pero bueno, en lo, para estas próximas semanas o meses. Pero tenemos que estar muy atentos a noticias eh, noticiosas porque pueden ser las que evidentemente nos fastidien todo este camino y el caldo de cultivo que ir en referencia al tema de bancos. De momento los tenemos como mucho, muy palomitas a los bancos centrales, así que nos no ayudarán a que sigamos subiendo. Dicho esto, poco más que añadir. Cerramos con Bitcoin, pues tenemos ahí esa vela y de momento quedan 3 horas y 17 minutos, no es importante el día sábado, importante mañana por la noche a ver qué pasa y como digo siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando no haya y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.